Ok, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores aquí en Noticias de Última Hora. Yo soy Diego Rivera y estoy con ustedes para, pre para presentarles información de primera mano de lo que está aconteciendo en las últimas horas. Vamos a arrancar a hablar un poco del de contenido que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación envió un mensaje a Occidente y al pueblo ucraniano en las últimas horas. Luchamos contra los neonazis y no contra los ucranianos, contra los que no tenemos nada. Es un pueblo cercano y hermano con el que Estamos interrelacionados a nivel de destinos humanos y millones de familias con un enorme número de lazos espirituales. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. En la dirección sur de Donetsk, el enemigo intentó recuperar el terreno perdido en las zonas de Novilovska y Nikolskoye, de la República Popular de Donetsk. Las Fuerzas Armadas ucranianas fueron repelidas por ataques de artillería y grupos de asalto hacia sus posiciones iniciales. El presidente de Ucrania dice que Crimea debe ser alineada a Ucrania y el portavoz de Rusia le responde. En las últimas horas, mucha atención porque esto está caliente, una peligrosa maniobra que realizó la OTAN en la zona de Suwalki, en límites entre Lituania y Polonia, prenden las alertas en el Ministerio de la Defensa de Rusia. Nuevo submarino para la Federación fue entregado en las últimas horas a la fuerzas militares rusas. Estas y otras informaciones las tenemos aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y aquí está toda la información en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Según Avia.pro, mucha atención amigos, en el corredor Suwalki fueron llevados equipos de la OTAN y que esto está siendo tomado por la federación como una provocación según los medios eslavos la OTAN explica que son ejercicios militares las maniobras que están haciendo en las últimas horas y medios eslavos dan cuenta que este tipo de maniobras pudiera darse o señalarse como acciones que pudieran dar con el bloqueamiento del corredor hacia la región de Kaliningrado y mucha atención porque esta es la primera vez que se realiza este tipo de maniobras. Algunos expertos aducen en Avia.pro que habría la posibilidad que desde estas maniobras se tome la decisión de bloquear esta región y podrían llevarse a cabo arremetidas contra regiones de la Federación y contra regiones de Bielorrusia, que es otro de los aliados importantes que tiene la Federación en estos momentos. Según Avia.pro, hasta el momento se sabe que en estos ejercicios a gran escala participan efectivamente 2.000 militares de diversas universidades unidades de los países de la Alianza Atlántico Norte, incluidos los que forman parte del grupo de combate del batallón de la OTAN. Los soldados polacos participaron en la interoperabilidad con soldados estadounidenses, británicos, rumanos y croatas. También están involucradas unas mil unidades de equipo militar y logístico. Cabe destacar que en los ejercicios militares Tumac, así se están identificando, participa artillería de largo alcance que en caso de una confrontación entre el bloque militar y la federación podrían ser usadas para destruir objetivos en la región de Kaliningrado y también en la región de Bielorrusia, según la información que está manejando Avia.pro. Son más de 2.000 soldados, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, están monitoreando todo este ejercicio anfibio de la OTAN, porque podría convertirse en una seria advertencia para la Federación en lo que tiene que ver con la seguridad del territorio de Rusia en las últimas horas. Lo siguen paso a paso. ¿Qué trasfondo hay? Eh, toda esta acción en las últimas horas, pues, esperan más noticias sobre esta maniobra que ha prendido las alertas en la federación y que esto podría ser una maniobra que pueda alargar el conflicto entre rusos y ucranianos. Bueno, mucha atención porque en las últimas horas el ministro de exteriores de la federación, Sergei Larrot, ha dicho que los ciudadanos en el país ucraniano serán liberados del neonazismo que resucitó en Europa al tiempo que el funcionario también indicó que el continente estaría involucrado en el resurgimiento de esta ideología. Palabras que fueron transmitidas a través del de canal eslao Rosilla 24. Luchamos contra los neonazis y no contra los ucranianos, contra los que no tenemos nada. Es un pueblo cercano y hermano, con el que estamos interrelacionados a nivel de destinos humanos y millones de familias con un enorme número de lazos espirituales. Pero de otro lado, hacemos un viraje a lo que está pasando en Ucrania. Y según la información de Avia. pro se establece que las fuerzas de la AFU lanzaron una ofensiva con artillería pesada en Esbató, lo que ha provocado graves daños a la infraestructura de la localidad utilizando municiones estándar de la OTAN. Se sabe de otro lado de la información que tropas de la Federación arremetieron contra una embarcación que preparaba el traslado de tropas a la orilla izquierda del Nipier por parte de la AFU. Según la información, el frente lanzó un ataque preventivo a uno de los talleres de reparación interrumpiendo la misión de los barcos de las fuerzas ucranianas a nivel anfibio contra las fuerzas de la Federación apostadas en la parte izquierda del Nipier. Este dato es importante reseñarlo. Amigos de Noticias de Última ahora porque se sabe que el periódico occidental muy afecto a la corporación occidental estamos hablando al establishment del norte ha revelado que las piezas de artillería que están siendo utilizadas por el ejército ucraniano se están convirtiendo en un problema para el pentágono ya que se dice que no estarían en buen estado de operabilidad para la AFU y están desarrollando un plan para poder colocar un taller de reparación en Polonia así poder reparar estas piezas debido al excesivo uso que está quedando fuera del servicio contra las tropas rusas ahora escuchen ustedes lo que ha dicho recién Recientemente el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia estamos hablando de Igor Konachenko respecto al avance de las tropas rusas de la Federación en diferentes frentes de la operación militar especial. Esto fue lo que dijo. En la dirección sur de Donetsk, el enemigo intentó recuperar el terreno perdido en las zonas de Novovyhylovka y Nikolskoye de la República Popular de Donetsk. Las fuerzas armadas ucranianas fueron repelidas por ataques de artillería y grupos de asalto hacia sus posiciones iniciales. Konashenkov habla de una contraofensiva repelida por la federación en otro punto del Donetsk. También fue repelido un intento de Ucrania de atacar las posiciones rusas cerca de la localidad de Bremiovka. Las pérdidas del enemigo en esta zona ascendieron a 40 militares, entre y heridos. Un tanque, dos vehículos de combate de infantería y cinco camionetas fueron destruidos. Eran las declaraciones que hacía el funcionario del Kremlin sobre lo que estaba ocurriendo en las últimas horas. Se sabe que las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado ataques al aldones. Se establece que las explosiones que se han registrado en Dnipropetrovs en instalaciones de infraestructura energética según el gobierno de Ucrania fueron lanzados con misiles de crucero KH-22 y luego de estos impactos se registró la alerta aérea en todo el territorio ucraniano. Se ha reportado en las últimas horas intercambios de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania. Siguen los avances de las tropas de la Federación Bakhmut en Ucrania allí los Wagner están teniendo confrontaciones muy duras con las fuerzas armadas de Ucrania a más de 40 kilómetros cuadrados en donde más de 3 kilómetros están tomadas bajo control de las fuerzas armadas de la Federación allí según medios militares combaten voluntarios extranjeros muy preparados por parte de las fuerzas ucranianas y de otro lado hay control en Madinka por parte del ejército ruso y allí son muy fuertes los enfrentamientos para poder avanzar porque ha sido muy fuerte la resistencia por parte del lado y lado según el ministerio de la defensa de Rusia están siendo inutilizados los canales de suministro para la AFU con el cual pretenden recibir más equipos bélicos para seguir luchando en contra de la federación por su parte, el Ministerio de la Defensa ruso publicó el viernes imágenes del último submarino Magadan con unidades diésel y eléctrica lanzando misiles desde el mar de Japón. Según la institución, entró en secreto en una zona determinada de donde lanzaron ataques con misiles contra posiciones de objetivos. El ministerio añadió que el primer objetivo del simulacro de embargo de superficie enemigo, mientras el segundo objetivo era costero y estaba situado en el campo táctico de Surkum, en la región rusa de Javarovs. El alcance de los lanzamientos fue de más de 1.000 kilómetros, es decir, 621,3 millas. De otro lado, mucha atención porque el norte denunció que sus bases militares en Siria fueron atacadas con misiles que cayeron en sus cercanías. O sea, el mando central del ejército norteamericano detalló que las explosiones no han causado personas que hayan perdido la vida ni daños materiales, sin embargo advirtió que esto pone en peligro las fuerzas de la coalición y la población y socava la estabilidad de la seguridad. Estados Unidos así ha denunciado que una de sus bases militares fue arremetida con misiles que cayeron en sus cercanías en las últimas horas, según la información que está presentando el CEDCOM que detalló que los impactos en las cercanías no causaron daños ni bajas la coalición internacional encabezada por Estados Unidos proyectó que dos proyectiles se dirigían a la base y que un tercero fue hallado más tarde y que no fueron registrados los daños, con esta información llegamos a la parte final de nuestro video, ustedes muy amables y muchísimas gracias por seguirnos y los invito a que dejen su comentario en la cajita de respuestas si nos escuchamos en el próximo video con más información de primera mano para todos ustedes.